en la cama pensando en lo que va a pasar están pasando las horas y este frío de mierda que no se va ya no confío en tus manos porque sé que de pronto me van a soltar asalta mi cuerpo robate mi alma total me venís a buscar Más frío hacen hace en la oscuridad es verdad todo tu cuerpo yo quiero probar si tus labios son hielo quiero congelar me llevas me traes pero nunca me dejas a frío hace en la oscuridad este estado crítico me va a matar Casi siempre es típico volver a empezar Pero paso otro capítulo en el cual ya no estás yeah. Y dime cómo haré Para relajarme Si siento una asfixia en el pecho que no me deja respirar muy bien Y dime cómo haré Para relajarme El alcohol me está matando y el whisky por dentro quema viva mi piel ya no sé qué hacer, dime dónde estás, no sabía que tu corazón era bipolar, no sabía que tus besos no eran de fiar, pero ahora me doy cuenta ya muy tarde para escapar. Ya no sé qué hacer, dime dónde estás Yo sabía que tu corazón era bipolar, no sabía que tus besos eran de fiar Pero ahora te das cuenta ya muy tarde para cambiar Yo no sé nada de lo que querés Que lo que más siempre he rendido a tu pie No me sirve lo que da y lo que tenés, no me sirve que pocas veces te ponga la 10 Yo no sé nada de lo que querés Que lo que más siempre he rendido a tus pies No me sirve lo que da o lo que tenés, no me sirve que siempre me trates como querés